Me está pasando algo grave, Dianina Latorre y una confesión que sorprendió a todos. Dianina Latorre es una de las mujeres más picantes del mundo del espectáculo y logró hacer una carrera impresionante en tiempo récord, lo que, por supuesto, en un país como Argentina, siempre genera críticas. La mujer de Diego Latorre se hizo conocida por sus tweets, mensajes donde no perdonaba a nadie y que rápidamente se viralizaban en las redes sociales, lo que la llevó como invitada a todos los programas de América Televisión, Telefe y El 13. Obviamente, viendo que su personalidad rendía en ratín. Pronto fue convocada para trabajar como panelista y quedó en claro que el público la amaba o la odiaba pero ella no dejaba a nadie indiferente. Fiel a ese estilo, Yanina sigue siendo una mujer frontal que no tiene miedo a confrontar con nadie, desde Jorge Rial y Luis Ventura, con quienes mantiene un antiguo conflicto, hasta la mismísima Moria Kazan. Tanta actividad en los medios de comunicación no le impide seguir siendo picantísima en su cuenta de Twitter donde sube frases picantísimas, como esta. Me está pasando algo grave. Extraño la serie Q estoy viendo.